Valeria, mira, este es el show cooking del Melia Madrid. Nosotros damos una media de 200 desayunos diarios, lo que quiere decir que lo que es el trabajo de servicio y de elaboración es bastante, bastante laborioso. ¿no? El servicio del desayuno lo tenemos dividido en tres rangos. ¿vale? Como podéis ver, los gueridones nos delimita dónde tiene que trabajar cada camarero. Entonces tenemos un rango central, en donde, está, eh, donde los más golosos son los que se ponen más cerca siempre del buffet. Entonces hay un camarero que se encarga de este rango y de, de otro de este rango y otro camarero que se encarga de este rango. Luego hay una persona de room service que eh, está eh, dando apoyo al servicio de habitaciones y cuando no tiene pedidos se mete también en la sala a complementar el servicio. Tenemos luego dos personas dedicadas exclusivamente a lo que es la reposición del buffet. Se dedican a estar constantemente teniendo el buffet en, en, en condiciones como en el momento de apertura, ¿vale? No puede faltar nunca ningún tipo de producto. Una persona se dedica a lo que es a todo el tema de fruta y a todo el tema de fiambres y otra persona se dedica a reponer todo el tema de bollería y todo el tema de, de, de, de caliente. ¿vale? Entramos en la cocina. Mira, todos estos carros que ves aquí son carros calientes. Están todos embalados a la espera de ser cargados con todo lo que es el banquete para subirlo a las plantas de los salones que están eh, dos pisos más para arriba. Esta es la zona donde se hace el room service del hotel. El hotel tiene room service 24 horas. Los clientes pueden durante 24 horas pedir eh, servicios de comida, de bebida a sus habitaciones. Aquí vemos los dos ascensores de servicio que suben hasta la planta 12 con las bandejas o con los carros, si ya son para dos más, o más personas, ¿vale? Pues ahí suena el teléfono, está la carta de un service y el camarero le toma nota del pedido, lo marcha a cocina y se le sube. Esta es la gran cocina del Meliá Madrid. Aquí vemos todo lo que es el servicio de mayordomía. Aquí se lavan todos los platos de todos los servicios, tanto por la mañana, tanto por la tarde. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí estamos en la cocina. José Luis, nuestro jefe de cocina. Hola, mucho gusto. Bueno, os voy a explicar un poquito lo que es la cocina, el funcionamiento de la cocina. Esta es la, la cocina central. Aquí están ya las distintas partidas de servicio, tanto de carne como de pescado. Un caldo de pollo, ¿no? Un caldo de ave. Un caldo de ar. Con los distintos hornos, el abatidor de temperatura y lo que son los fuegos para hacer las, las paellas, ¿vale? Entramos en el cuarto frío. Como notarás, Valeria, la temperatura es totalmente distinta a la que tenemos fuera, ¿verdad? Eso es porque en este cuarto elaboramos todo lo que es el producto de fresco, ¿vale? Y tiene que estar en una temperatura mucho más bajita que la que tenemos fuera. Mirad, el salmón, mirad qué cosa más bonita, más rica. Lo que es la conservación de los alimentos está todo separado, ¿vale? Entonces tenemos aquí lo que es el congelado y una cámara congeladora donde guardamos todo lo que es la carne, el pescado, las verduras... ...pastas, pan y bollería cocida, ¿vale? Toda esa zona, es para la congelación... ...y luego tenemos lo que es la conservación de frío... ...lo que es carne y pescado está separado... ...si queréis vamos a verlo... ...entonces aquí sobre el hielo... ...pues envasamos al vacío... ...todo lo que es el pescadito... ...y lo conservamos... ...bien fresquito, ¿vale? Y aquí tenemos lo que es la carne, bien separada... ...pues lo que es... ...la carne envasada y conservada. Aquí tienes una cámara de conservación de todo lo que es la fruta y la verdura y todos los quesos ya elaborados y cortaditos para mañana para el desayuno. Vienen todos con lo que es la fecha de elaboración y lo que es la fecha de caducidad. En el hotel somos 130 trabajadores. ¿vale? Tenemos un comedor, un comedor de personal donde todos los empleados comemos a partir de las 12 en distintos turnos. ¿no? Entonces Hay una persona dentro del departamento de cocina que se le llama el familiar. ...que es el que hace la comida para toda la familia... ...tenemos aquí a Isabel... Hola, ...Isabel, hola, hola, hola, hola. buenos hola, hola. días... Encantada. ...¿qué vamos a comer hoy? ...hoy vamos a comer de primero sopa de castellana... ...de segundo pollo asado... ...con patatas rotas... ...y ya después te tenemos tarta de Santiago... Hola. ...qué rico... Eh, sí. ...y sí, cuántas sí. personas vais a comer aquí hoy? ...pues se come entre 80 y 90 personas... ...con sus vasos, sus platos los cubiertos... ...y ya nos venimos aquí al lineal... ...y nos ponemos la, la comida... ...que suele haber siempre pescado poquito de pollo, arroz y bueno frutas y, y lácteos yogures o, y aquí pues nos sentamos todos a, a comer, ¿vale? Estamos en la pastelería, ¿vale? Aquí estamos celebrando ya lo que es eh, la bollería para los servicios que tenemos ahora en las salas de coffee break, ¿vale? Entonces hay unos pequeños coffees que van reforzados con zumos y con, y con bollería. Aquí pues montamos eh, eh, los vasitos de yogur, tenemos eh, ya elaborados todo lo que es la fruta para mañana, para el desayuno, ya está todo cortadito, con su fecha y preparado para mañana. La piña, el kiwi, todo bien embalado y la fecha. ¿Y cuántas frutas más tenéis aquí para el día? Pues mira, Valeria, depende de los números de desayunos que tengamos para mañana. Nosotros ya sabemos los desayunos que vamos a servir mañana, ¿vale? Entonces, si mañana hay 200 desayunos, 200 personas que van a desayunar el hotel, aquí tenemos una plantilla de elaboración. Buscamos aquí 200 personas y sabemos que tenemos que elaborar. 5 bandejas de kiwi, 5 bandejas de piña, 4 bandejas de naranja, 5 bandejas de melón y 2 bandejas de pomelo. ¿Y esta zona qué es? Mira Valeria, esto es el cafetín. Este es el termo de café. Aquí todo el café que elaboramos por la mañana lo guardamos en este termo para que se mantenga calentito. Esta es la melita, la melita donde hacemos el café y lo que es una máquina de café expreso, ¿vale? Aquí se hacen los expresos porque hay clientes que no les gusta el café americano y le sacamos un café expreso a, a, a la sala. Y aquí está el termo de leche, termo de leche para que salga la leche bien calentita. Y bueno, ahí tenemos una cámara de frío donde está el agua y los zumos guardados para que estén fresquitos para los clientes.